que se olvidan su historia, están supuestas a repetirlo. La gesta de abril del 65 definitivamente fue uno de los momentos históricos más elevados en términos espirituales, en términos filosóficos, en términos eh, cívicos, en términos de defensa de los verdaderos valores de una nación democrática. Pienso que abril del 65 fue el punto más álgido que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y digo esto porque en ese momento no se defendía ni, ni, ni un interés espurio, ni tampoco un interés particular. Esos, esos eh, militares, esos Fernández Domínguez, Camaño, eh, eh, todos esos militares que tuvieron ahí, toda esa gente que se unió a ese movimiento lo hizo porque entendía que era su deber como ciudadano, no porque tuviera, no porque fuera PRDista, porque era el PRD que estaba en el poder y fue al PRD a que derrocaron, no porque era pochista, no por ninguna de esas razones mezquinas, digamos, eh, egoístas de, de los seres humanos, sino porque entendía que era su deber. Y toda esa gente puso, eh, arriesgó su integridad física, arriesgó su vida para volver a. ...a la democracia, para volver a la constitucionalidad. Solo que solo que la intervención de las botas yanquis, de las botas norteamericanas... ...como decía el poeta chileno Pablo Neruda... ...42 mil hijos de puta, dijo en un poema que se llama Versainograma Santo Domingo... Eh, ...así describió él la invasión. Y bueno, con la intervención del ejército norteamericano... Se, eh, se cierra toda posibilidad de la vuelta de voz y se cierra toda posibilidad del triunfo de la revolución. Era lógico, no había forma de pensar que un ejército prácticamente irregular, como el ejército que estaba en las calles del lado constitucionalista, porque la república se dividió en dos, los militares que apoyaban la constitución y los que no apoyaban la constitución, los que entendían, los que estaban con eh, la posición de de los conservadores en el sentido de que Bosch era un comunista era un hombre que no creía en Dios que iba a llegar a, a, a iba a llevar el país a niveles eh, cubanos y eso fue lo que le vendieron a Norteamérica o lo que Norteamérica creyó o quiso creer para invadir la República Dominicana 42 mil soldados norteamericanos bien equipados no era verdad que iban a perder una guerra con un ejército prácticamente irregular con un ejército que se había formado de gente del pueblo, San Francisco de Macorís uno de los pueblos que más aportó a esa, a esa gesta tenía un, un comando propio en la revolución ese tanque de guerra que aparece en fotografía que dice pueblo, era manejado por Juanito Antigua ese que es el, el, el tío de Yerjan, ese que era el gobernador, ese que está en el comedor era el que manejaba ese, ese tanque de guerra, o sea estamos hablando de una decisión que tomó la gente, por eso por eso Juanito cuando lo atacaron una vez que le quemaron unas goma dijo, tengan cuidado que yo he visto el diablo y no, y no estaba equivocado o sea <ríe> eh, no estaba equivocado Juanito ha visto el diablo y yo no sé si el papá de Yerlan participó pero su tío sí, su, su otro tío ahí hubo mucha gente que arriesgó que defendió que puso en, en juego su vida, su integridad física, para lograr que este país tuviéramos los que tenemos hoy, por lo menos tenemos una democracia, eh, con dificultades, con errores, con fallas. Sí, pero lo tenemos. Podemos hablar, podemos hacer estas cosas que nosotros hacemos y lo que ustedes ven en, la, en las redes. Si nosotros tuviéramos otro tipo de, de, de gobierno, indudablemente que, proba que muy, muy probable no pudiéramos hablar ni decir todo lo que se dice en las redes. Y eso tiene un valor que la gente a veces no aprecia. Entonces, este día es un día emblemático para la República Dominicana. Yo mandé a la tablet a ver si me lo ponen. Hay un videito de dos minutos. Tal vez, tal vez puede cargar el video. Eh, eh, Israel, o ¿quién está en el Master Ángel? Está eh, ahí. El que Ajá, está ahí. En... Muchachos, Amado, Amado José Rosa. Lo... Sí, miren a ver si, si podemos verlo. Ese es el himno de la revolución. Una cosa que cuando se escuchaba eso, la gente se enardecía. Eso, eso te subía, ese, ese, ese, ese color tricolor desde los pies y te llegaba a la cabeza. Y cuando te llegaba a la cabeza, ya tú no, ya, ya tú no te garantizabas. No. Cuando tú escuchabas sí. el himno de la revolución. Dime, dime. Y también, y también eh, rendirle también eh, esos recuerdos de tributos a todos los héroes y a la Fundación Camaño de aquí, claro que cada sí, uno que de ha, ellos. Que ha mantenido viva la idea y el legado de la revolución de abril de Camaño y de todos los militares que junto a Camaño y a Fernández Domínguez tomaron la decisión de enfrentar en los hechos, enfrentar lo que se quería. Señores. Mira, hay una situación que mucha gente no ve. Nosotros hemos tenido desde el primer momento de la creación de la primera Junta Central Gubernativa, hemos tenido un enfrentamiento muy grave, muy serio, entre conservadores y liberales. Y los conservadores nos han dirigido, nos han gobernado todo el tiempo. Después de Trujillo, siguió, siguieron todos esos gobiernos que no dejaban de ser conservadores, y luego vino Balaguer, luego vino Balaguer. Pero antes de Balaguer, estuvo Bosch, pero a vos lo dejaron siete, siete meses porque Bosch era un liberal. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que los conservadores consiguieron el apoyo de instituciones como la Iglesia, que a través de Robles Toledano, un brillante intelectual de la Iglesia Católica, un filósofo de la Iglesia Católica, un tipo con una cabeza de este tamaño, eh, un jesuita brillante. Los jesuitas son gente brillante. Y es una de, de una de las congregaciones religiosas que más admiro porque son intelectuales. Y ese señor logró convencer al pueblo como padre y con lo que decía de que con, con, con vos nosotros íbamos a fracasar como nación por el asunto de que vos era comunista. Y bueno, eh, indudablemente que todo, todos los conservadores se pusieron... Ahí está el himno de la revolución. Vamos a, vamos a darle audio, a, a escucharlo. Ah Bueno, se cayó. Bueno. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, Hay poder Pirena de la libertad o al carín. You yeah. yeah. Ahí estaba el himno de la revolución del 65. Ojalá y no olvidemos nuestra historia. Ojalá y no olvidemos esa historia porque esa historia es la historia de una decisión que tomó el pueblo sin partidaria política, sin egoísmo particulares, sino la tomó por el compromiso que como ciudadano tenía para mantener el estado de cosas social y político que se estaba desarrollando en este país con el gobierno de Bosch. Se tomó por la decisión de cada quien de entender que era su deber, ciudadano. Y hoy día, con toda esta, todos estos reggaetones, todo este, este twerking, este baile, ¿verdad? Todas estas cosas como que la sociedad uno ve que se ha ido distendiendo de forma tal que para el dominicano ya nada como dice popularmente el pueblo Naina. Y además, eh, lo importante es la búsqueda del placer, la búsqueda del, del mínimo esfuerzo y no tener ningún sacrificio. Y eso es peligroso porque al final nos va a dar una sociedad apática, retraída, recogida, que no le importa nada de lo que está pasando. Porque, como decía, el, el, hay una frase de Bertolt Brecht, que dice una vez vinieron y se llevaron a unos a, a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo no soy obrero luego vinieron y, y se llevaron a unos mecánicos a mí no me importó, yo no soy mecánico después vinieron y se llevaron a unos campesinos pero a mí tampoco me importó porque yo no soy campesino, pero luego vinieron y me llevaron a mí y ya no había tiempo es decir, ya no había tiempo de pensar en los demás, tú todo el tiempo pensaste en ti y mira lo que pasó una frase interesante de ese famoso filósofo alemán, Bertolt Brecht. Bueno, Así es. era lo que quería compartir con ustedes en mi tema en el día de hoy, en este viernes 24 de abril, Día de la Revolución. Eh, yo todavía recuerdo algunas cosas de esos tiempos. <ríe> eh, ya tenía poca edad, pues sí hay siete años, pero todavía recuerdo algunas cosas. Bueno, eh, adelante jóvenes. Si tienen algún comentario con relación a a lo dicho. Bueno, no. y el tiempo se acabó. Vamos a aprovechar para leer algunos de los mensajes de WhatsApp, ya que nadie va a, okay. a opinar. Ah, Tenemos a, 57? Wow. Y a María Ibelice desde Villaduarte, que dice que le hace un llamado general que aquí hagan algo, porque es aprensivo en Villaduarte. Eh, dice que en la las es el fondo no duermen, que un revolteo. cae ahí. Bueno, Xiomara, eh, nos manda aquí la foto de una persona. Eh, gracias, Xiomara. Eh, María, María de las Javier le dice, así como Fulvio está hablando viendo que hable bien de Gonzalo, que se va a otro país a buscar ese deportista y médico y toda la ayuda que ha dado que hable bien también de él, porque él ha dado bien la cara y que conste que no soy peleísta. Que pasen feliz mañana, dice María. Eh, dice el 83... 84, Fulvio que pase por la calle 3 para que haga para que hagamos un huerto múltiple en un solo que hay. Edwin de eh, desde San Francisco dice: ¿Cuál es el límite del PLD? O, tiene, o no tienen ningún eh, ciento eh, cuentas falsas con la misma ortografía, realizando las mismas funciones. Atacar a uno y felicitar a su candidato. No es estrategia política. Eso es una badeja, algo así. Eh, Amado nos envió aquí. Eh, Antonella dice... Buenos días, Yerian. Eh, Esto da vergüenza que en medio de, de esta situación quieran eh, politiquear en medio de la pandemia. De, se aprovechan de la necesidad y después que están en los cargos se olvidan de la gente. El candidato del PRM quiere ser presidente obligado. Cuando viene a ver, le pasa igual que a Alex, que nos engañó a todos <ríe> con sus dádivas. Bueno. Eh, Carmen dice... Tan buen tema el de Francis y lo interrumpieron. ¿Por qué? Dice Carmen. hay Alta gracia a los bejucos. Dice la policía que se dé la vuelta por los bejucos. Eh, el 9234 dice eh, que qué van a hacer con la basura. Bueno. Adalgisa Reynoso dice, ¿por qué no gratificaron a la señora de la lavadora que era rentada? Y ese delincuente lo único que, que le faltó que le pusieran un altar. Bueno. Marcos de los Rieles borró su mensaje. Ángel eh, Luis Cosesiolis dice que Luis Abinadera ganaría con un 53% de las elecciones presidenciales. Mandó ahí, no he visto eso, déjame ver en el Listín Diario. Eh, eh, parece un Listín. Sí. sí, pero yo... Así ah, dice, sí. Es lo, es ajá. Popular, Así es, lo publica ah, okay. ahora mismo el Listín Aguilera. Diario. Aguilera. Telma, desde Aguayo, nos mandó aquí las fotografías que dice que eso es... Eso fue a un oficial de la policía que el programa Quédate en Casa, que con eso fue que compraron. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, William dice que lo impusimos a ver el programa, pero que estaba fallando el Internet. María Coste desde los Águas. Ah, yo entiendo que la gente no respeta a la policía. Aurelina Aurelinda Ortiz dice, buenos días, el penitenciario de Moca, La Isleta, se escaparon dos reclusos. Eh, están desesperados. Solo fue capturado uno. Tengo un familiar allá y dice que se armó un tiroteo. Estrella Santos dice, buen día. No tenemos agua en la calle Tomás Castillo, Barrio Santa Ana. Se han olvidado de todos. Jimmy Grullón dice, María, que reporte lo que está resolviendo Gonzalo aquí en San Francisco. Y por último, dice, ¿qué se sabe del caso de Marlene Martínez? Eh, dice en las redes que está afuera. ¿Será? No. No, no, no, mentira. No. Eh, Todavía... Ella no se le ha conocido el recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia. La decisión de la Procuraduría es para gente que, esté todavía, que ya esté condenada. Así es. Bueno, bueno mis amigos, no, hemos hablando. terminado por el día de hoy. Antes de irme, yo pienso que probablemente un buen proyecto sería que el ayuntamiento, esos solares baldíos que son un cúmulo de ratas y de basura de la gente fueran huertos eh, municipales, eso podría ser un buen proyecto, Fulvio. Sí, vamos a hablar con Siquio. Bueno, señores, nosotros regresamos el lunes, hoy es viernes, es un fin de semana, tengan un magnífico fin de semana. Quédense en su casa, por supuesto, y el lunes temprano a las